Señores, estamos aquí con uno de los, para mí, verdad, uno de los, uno de los presentadores de televisión que tiene una trayectoria que uno admira, desde chiquito. No se sienta mayor, pues yo desde chiquito siempre lo estoy viendo. No, estamos del mismo tamaño. Estamos del mismo tamaño, pero tiene una trayectoria muy interesante y esta trayectoria ha sido verdad llevada a lo que son los premios soberanos el primer programa franco macorizano de, de, de, de, de, de, de televisión llega a los premios soberanos de la mano de roberto neri que está aquí con nosotros hoy. Eh, gracias a Angel y también a camila eh, de verdad que me siento contento primicia primer programa local eh, que, me, que me invita sí, irónicamente pero me siento sumamente contento de poder estar en esta nominación porque eh, como yo he dicho ya tú mencionaste hacemos historia siendo sí. el primer programa en que los premios soberanos en que acroarte Santiago acroarte Santo Domingo toman en cuenta un programa eh, de San Francisco de Macorís es más que hacer historia es una puerta una oportunidad de que mañana los osobrosos de que eh, de mañana de que el noticiero de cualquier otro programa de aquí, del municipio de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte y de todas las provincias del país donde se está haciendo televisión con calidad, con altura y con todos los méritos para poder estar en una premiación como premio soberano. Una trayectoria de, de vamos a poner, eh, ¿cuánto le pones? No quiero decir la fecha, no, mira, pero más de, más de 15, años, más de 15 no, mira, años. En los medios de comunicación nosotros tenemos 22 años. 22 años, bueno, más de 20 años. Estamos con un proyecto llamado Mercado Semanal pero con lo que es el toque del mediodía, primero la, la primera etapa fue el toque de queda, eh, unos 18 años, sí. y ya eh, con lo que es eh, el toque del mediodía tenemos uno ya cuatro años. O sea que eh, ha sido un trayecto bonito, hemos eh, hecho de todo. Sí. Hoy en día eh, es más fácil porque tenemos eh, como aliado las plataformas, los streaming, eh, donde no nos quedamos local. Hace rato que el proyecto del Toque del Mediodía es de un corte nacional e internacional. Claro. Y, y a la facilidad que tenemos con, con la plataforma. Nos llevamos la experiencia, tenemos la experiencia que hemos vivido varias etapas de la televisión, desde lo análogo, lo digital, ahora lo que es high definition, alta definición, ya 8K. 8K. Entonces toda esa etapa eh, ha sido bonita vivirla y poderla adaptar a los proyectos donde nosotros estamos involucrados. Claro. ¿Cómo fue el crossover de, de llevar el toque, el toque de queda de la noche, llevarlo al mediodía? O sea, horario diferente, contenido diferente. Bueno, el crossover fue eh, muy eh, marcado Sí. porque hicimos televisión de entretenimiento solamente eh, en el toque de queda, que era de 10.30 a 12 de la noche, con un corte de una revista un poco más jovial, parecido a lo que ustedes hacen aquí, eh, obviamente con presentaciones artísticas. Eh, de ahí tenemos una escuelita, muchos talentos pasaron, sí. que hoy en día han descollado en diferentes áreas. Eh, muchos artistas, eh, te puntualizo que ese proyecto, el toque del mediodía, por ejemplo, los artistas el, el toque de queda, los artistas urbanos, hoy en día, el Alfa, Don, Don Miguelo, Vasqueró, eh, el secreto, pasaron, todos esos artistas tenían tres eh, pueblos, por decirlo así, tres ciudades, para hacer su media tour, que era en la capital, algunos programas, en Santiago, eh, Nelson Javier principalmente, sí. nuestro hermano, y en San Francisco de Macorís, el toque de, que, el toque de queda. Porque no existía este stream de YouTube, eh, de, de Instagram, de TikTok, ni nada de eso. Y por ahí desfilaron la mayoría de artistas que hoy en día sí, están eh, sí, en la, están pegados, como sí, dicen. La, sí, sí tú, ves, tú ves, por ejemplo, todos esos eso talentos que tú entrevistaste hace ya más de 10 años, eh, que he visto mucha entrevista en YouTube, incluso la de Arcángel también. Sí, Arcángel, cuando vino Arcángel, aquí a Yudul por primera vez sí. como un Domielo. Yo creo que de la, el único que tiene entrevista con Anthony Santos también, de los de los pocos. Sí, Anthony Santos nos <ríe> se dio una entrevista <ríe> a nosotros, sí. Yo lo, lo carajito es, lo, lo sigo sí, no, desde que nosotros estamos niños. Estamos en esto, bueno, tú sí. y yo <risa> <risa> Mel y Mel, por ejemplo esos Mel. artistas ya que hoy en día son de de, de talla verdad internacional personas respetadas eh, pasaron por la mano del, del toque de queda aquí sí, en entrevista sí. y de su proyecto en su momento Moza La Para y sí Moza la, de... la Para estuvo con nosotros bueno en fin eh, la mayoría de artistas eh, este muchacho el, el chiquito eh, chimbala, chimbala. chimbala chimbala chimbala pero a nivel internacional también eh, eh, hemos tenido artistas y a nivel de merengue, salsa eh, bachata eh, también le hemos hecho entrevistas y han estado con nosotros en, a lo largo de todo este proyecto, pero te reitero por ejemplo, nosotros tenemos entrevistas de hace 18 años atrás, que tienen cientos de miles de visitas y no es nuestro canal de Youtube, Ay, porque no, no. el canal de Youtube de nosotros, luego de unos procesos, fue que comenzamos a organizarlo okay. y, y por ejemplo yo me he topado con entrevistas en otros países que me, que, que me la han mandado eh, eh, dominicanos que están por ejemplo en Europa o en Estados Unidos y, y han visto en programas que han utilizado corte de, de los espacios nosotros y me la mandan y yo eso me llena de mucha satisfacción no solamente por mí sino por todo el que ha eh, aportado un granito de arena a este proyecto que han sido muchas personas de los técnicos, los camarógrafos, los productores, los coordinadores los talentos que como te digo comenzamos a hacer una lista es un proyecto que tenemos de hacer un reencuentro con la mayoría de talentos que han pasado por la plataforma, y ya llevamos 54, Talento. y contando, talentos que han pasado por el programa. Muchos de esos talentos se han destacado ya, mucho, mucho. Sí, sí, es hay muchos que, que están ya eh, a nivel empresarial, a nivel de los medios, eh, y de verdad que para nosotros eh, es un orgullo. Me decía un amigo, tú eres lo poco que te ha quedado en San Francisco, y yo digo, no, es que la televisión de San Francisco no está en San Francisco. Hoy en día la televisión es planetaria, es planetaria. Y por eso yo siempre les suelto a los... Por ejemplo, ustedes están haciendo un contenido de corte internacional, eh, y no pensando solamente en el público local. Porque ah. eh, ahora con la apertura que hay, eh, bueno, eh, eh, se ve... Ahora mismo no pueden estar viendo en cualquier parte del mundo. Y quizás eso fue lo que los eh, miembros de Acroarte, Santiago, tomaron en cuenta primero la trayectoria, la consistencia que hemos tenido y, lo, y el trabajo que hemos venido haciendo. Claro, premian, por ejemplo, en este caso, eh, el año 2021 y 2022. En el año 2022 nosotros eh, hicimos un trabajo bastante, bueno, como cada año, siempre tratamos de superarnos eh, constantemente con eventos, coberturas. Eh, hemos, hemos hecho primicias que muchas veces no se dan, a conocer incluso a nivel local, pero a nivel internacional y a nivel nacional sí se han marcado eh, entrevistas, eh, coberturas de eventos. eventos sí. Y estos quizás tomaron en cuenta esos parámetros eh, para hoy en día estar ya en la nominación como premio regional de entretenimiento. Claro. ¿Cómo fue ese momento en el cual tuvieron e ese llamado, esa, e ese reconocimiento en el cual dijeron, mira, tu programa está nominado por el premio soberano, la, yo sé lo que es la emoción o lo emotivo que te hace sentir y también lo que son parte de, de ese proyecto de hace varios años, como mencionaba, de que lo hayan tomado en cuenta porque a pesar de que, como mencionabas San Francisco Macorís, no es un pueblo en el cual sea un ángel lo que es la comunicación o el programa de televisión, que más siempre es en Santo Domingo, en Santiago. Entonces, que ese galardón, que es algo bastante importante para nuestro país, haya tomado en cuenta a ti principalmente por todo ese trabajo que tú has hecho. ¿Cómo fue el tú decir todo eso que yo logré, que yo inicié, que construí con más personas? Llegó a este punto en el cual tú dices, Dios mío, yo hice esto. El agradecimiento que tienes hacia ellos. Bueno, lo primero es... Que todavía no, no, no se ha hecho formalmente la entrega de los certificados, la, la medalla que, que entregan todos los años, se va a hacer una actividad eh, próximamente. Pero sí, eh, cuando ya eh, no incluyeron la nominación, eh, irónicamente y para mí una gran alegría, que quien me felicita es Génesis Méndez, quien es eh, parte de este proyecto. Claro, es del de, de concepto. Exacto, Génesis Méndez me escribe: Yo estoy en medio de una maestría. Que estamos realizando en la UAS, y veo que me escribe para felicitarme. Y yo, ¿cómo así? No, por tu nominación. Y yo, ¿cómo? Entonces me mandó el link, el enlace, y ahí ya, eh, bueno, nos no, no pusimos contentos, lo compartimos inmediatamente con, con los compañeros de la maestría. Entonces ahí comenzaron ya a, a llamarnos, a escribirnos, y todavía la gente que se ha ido enterando, porque recuerda que el discurso del presidente. Eh, todavía a la fecha de hoy eh, ha llenado todos los medios de comunicación pero a medida que la gente se va enterando y que ya comienzan a calentarse los premios eh, soberanos, nos no han estado llamando felicitando de claro. diferentes partes de aquí de San Francisco eh, el pueblo lo ha hecho eh, de ellos mucha gente identificada eh, y, y desde ya esperando que coloquen el link de la votación para comenzar a votar que todavía creo que no lo han colocado no lo han colgado y fue bastante emocionante. Eh, en cuanto a lo que Roberto Neris, realmente, te voy a ser sincero, Roberto Neris, como persona, eh, yo siempre he mirado hacia adelante como los caballos. O sea, no me enfoco en lo que puedas reconocer o no. Ahora, sí me llena de mucha satisfacción por este proyecto, el toque del mediodía. Porque entiendo que se lo merece por la trayectoria que ha tenido, por el aporte que ha hecho a la sociedad. Eh, como te dije, muchos talentos que nunca habían estado en televisión, el, el toque del mediodía le ha le abierto la puerta. A mí como persona me ha podido desarrollar en todos los ámbitos, a nivel local, nacional e internacional. Eh, talentos, artistas que nunca han, habían estado en un programa de televisión, el toque de queda, el toque del mediodía, le han dado la oportunidad. Hoy, eh, con el corte que es más social, político, eh, pues hacemos un aporte eh, con las opiniones que hacemos, con los invitados que tenemos para que expresen, para solucionar problemas. Entonces creo que el proyecto Toque de Queda, Toque de Mediodía, se merece eh, este reconocimiento claro. de que a nivel nacional, con el premio más importante que tenemos los dominicanos, pues él eh, lo tome en cuenta. Creo que sí. Roberto Neri no, Roberto Neri lo que ha sido un instrumento del de, de, de <risa> de personaje, este el personaje. Sí, de un, he sido parte de, del proyecto. Y sí. eh, eh, muy importante lo del link para que la gente esté pendiente eh, eh, para explicarle un poquito a la población cómo sería en el momento que llegue el link a hacer y votar por el programa de nuestro pueblo sí, que, que eh, va a participar. Eh, por la experiencia que tenemos y caramba eh, gente, hay personas que han subido TVT y me han enviado videos nosotros tenemos como 15 años 16 años no recuerdo bien la fecha cubriendo premios soberanos cubriendo fuimos de los primeros programas locales en cubrir Premio Soberano, ininterrumpidamente. Y, y ya uno conoce un poquito, eh, la pregunta que me hace es, eh, con premiosoberano.com me parece que es la página, ahí salen todos los programas que están nominados, nosotros estamos en el renglón de programas regionales de entretenimiento 2022, puntualizar esto 2022, porque eh, por el tema de la pandemia, en el 2021 nos hicieron Premio Soberano, entonces están juntos, 2021-2022, nosotros estamos nominados en el año 2022 como premio regional de entretenimiento ahí usted va a buscar el toque del mediodía y va a votar por nosotros. claro, claro. Porque si traemos esa tatuilla, la vamos a celebrar. Claro, no, un medio tuyo, no, Con ¿E <susurra> <risas> ese tatuillo y una caravana. exacto ¿no? Para nosotros es un placer haberte tenido aquí, Roberto, en nuestro programa Los Osobrosos, y de que sabemos que todos vamos a apoyar y que este premio lo traerá tanto aquí a Telenor como para tu programa Por Igual. Señores, sí. hemos ya, llegado... Ya ya para... Me, me, me gustaría agradecerle a ustedes eh, por, por invitarme reconocer este, esta nominación eh, a mi casa Telenor. O sea, eh, desde, desde el día cero Telenor ha sido la plataforma para... Nosotros hacer todo lo que hemos hecho e inventado en lo que es televisión, eh, Canal América, en los Estados Unidos, que también es la plataforma donde se ve el programa, y a todos los talentos que han pasado, los técnicos, aquí veo algunos que han sido parte, que lo han cambiado de horario. Eh, gracias, de verdad, gracias. A nuestra gente de Acroal de Santiago, gracias por tu mano en cuenta. Así es.